Bueno, saludos, soy Israel Manguera. En esta hora les voy a mostrar cómo hacer para eh, solucionar el problema. Que si se congela al escribir los cantos. Si tienen otra clase de error, en, en, aquí en mi canal encuentran un, un video de cómo solucionar todos los problemas de proyector de Biblia. Así se llama el video, Pueden buscarlo y, y ahí lo reproducen y encuentran toda la, la solución al problema que tengan. Entonces, iniciamos. Antes de todo, deben desactivar el firewall de Windows y en el caso de Windows 10 desactiven el antivirus El antivirus que trae por defecto o el antivirus que ustedes tengan instalado Lo vamos a desactivar por un momento entonces me meten aquí en configuración, desactivan aquí, luego dan clic en sí, aquí desactivan, luego clic en sí, aquí desactivan, luego clic en sí, y listo. Entonces ahora vamos a abrir el programa EasyWorks y vamos a probarlo. Entonces aquí están, están los versículos. Supongamos que yo quiero escribir un canto o editar un versículo y vamos a editarlo. Eh, vamos a darle clic aquí. Luego clic en editar versículo. Y aquí busco seleccionar y no me deja. Eso lo escribo pero busca seleccionar y no me deja y cuando un vale ok o a darle clic en cancelar no me deja el programa se congeló no me deja hacer nada no me deja salir entonces para salirse de, del software presiona la tecla windows ya que se congeló y dan clic derecho en, en barra de tarea administrador de barra de tarea porque es que como se congelo no me deja salir fácilmente, entonces damos clic en el programa y clic en finalizar tarea una vez se haya cerrado vamos a quitarle ese error eh, en la descripción del video les voy a dejar un archivo para que lo descarguen. El, el, el sistema operativo lo va a detectar como virus, pero no es virus. Simplemente deben en descargar de todas formas. Se van a la opción. Aquí les saldrá una opción, aquí al la, lado derecho de ver todas las descargas. Y luego les saldrá la opción de descargar de todos modos. Y ahí lo descargan. Vamos a dar clic derecho, extraer aquí. También les voy a dejar las instrucciones en el archivo y la voy a dejar entonces vamos, primero nos vamos aquí a la opción donde dice Patch damos doble clic o clic derecho y extraer no, perdón clic derecho ejecutar como administrador luego clic en sí y luego clic en extraer o en extraer Luego retrocedemos, nos vamos a crack. Y aquí vamos a darle clic en este archivo. Luego clic en sí. Luego clic en patch. Luego clic en sí. Y vamos a buscar en el equipo donde tengamos instalado EasyWorks. En mi caso, como sistema operativo es de 64 bits Está en la, en la carpeta archivo de programa por 86. Y si ustedes, si su sistema operativo es de 32 bits, lo encuentran aquí en archivo de programa. Entonces, en mi caso es 64 bits. Entonces, nos vamos aquí y vamos a buscar la carpeta que tiene por nombre Sotoge. Easy Watching. Y palomeamos esta opción. Luego clic en abrir. Y aquí ya dice Pack Done. Entonces, ya quedó listo. Damos clic en Excito. Y luego cerramos esto porque okay. leímos clic dos veces, entonces por lo salió. Entonces, ahora vamos a abrir el programa nuevamente. Vamos a darle, vamos a editar otra vez el mismo versículo. Lo agregamos, lo vamos a editar. Y aquí tiene que dejar seleccionar, borrar todo si queremos, escribir, darle clic en OK. No puede salir la opción aquí, palomeada o cancelar. No puede, cierra normal. Y así se soluciona el problema. Volvemos y lo hacemos, ensayamos. Miren que ya deja seleccionar. Podemos cancelar y podemos cerrar sin ningún problema. Bueno, eso es todo por hoy. No olviden de suscribirse. Y si algo me dan comentario en la descripción del video. No olviden, de, no olviden eh, seguir todos los pasos.